Hola. Bienvenidos. En este video veremos cómo está constituida la interfaz para la creación de proyectos con Scratch. Como vemos, la plataforma se encuentra dividida en diferentes espacios. Por un lado, en la zona superior derecha contamos con el escenario. En este escenario es donde se mueven e interactúan nuestros objetos. En la parte inferior de este se situarán todos los objetos con los que trabajaremos en nuestros proyectos, de manera que, a medida que vayamos añadiendo nuevos objetos, estos se irán colocando uno detrás de otro. En este caso contamos solamente con un objeto, que es el que aparece por defecto cada vez que iniciamos un nuevo proyecto de Scratch. Como vemos, aparece rodeado por un marco azul, lo cual nos indica que es el objeto que tenemos seleccionado en este momento. En la parte superior del mismo y justo debajo del escenario veremos que nos aparecen diferentes propiedades del objeto, tanto su nombre, su posición, X y Y, así como el tamaño o bien la dirección. Además, nos permite mostrarlo o bien ocultarlo. Si nos situamos sobre el campo dirección, vemos cómo surge una nueva ventana en la que podremos establecer el estilo de rotación que podrá ser rotar, izquierda a derecha o no rotar, así como la dirección en la cual queremos que apunte nuestro objeto. Para añadir nuevos objetos a nuestro proyecto Scratch, debemos situarnos sobre el icono azul con forma de gato. De ahí podremos tanto seleccionar uno de la biblioteca de Scratch, dibujarlo, seleccionar al azar de la biblioteca anterior o bien subirlo a través de una imagen que tengamos en nuestro dispositivo. De igual forma, vamos también a poder establecer los fondos de nuestro proyecto. Para agregar nuevos lo haremos de manera similar, pero esta vez haciendo clic sobre el icono correspondiente de los fondos. En la zona izquierda de la interfaz vamos a encontrar tres pestañas. Código, Disfraces y Sonido. Estas tres pestañas están referidas al objeto que tenemos seleccionado en este momento o bien al fondo. Seleccionando cualquier objeto, la primera pestaña se corresponderá con el código. Aquí encontramos todas las instrucciones o bloques que vamos a poder utilizar en nuestro proyecto para decir el objeto qué es lo que tiene que hacer. Dichas instrucciones se encuentran distribuidas en diferentes categorías, cada una de un color distinto, lo cual facilita la comprensión del programa que se está realizando. Así los bloques azules se corresponderán con instrucciones de movimiento. Para hacer uso de las instrucciones tan solo tenemos que hacer clic sobre ellas y sin soltar el clic arrastrarla hacia el área de programas situada en la parte central. De esta manera vamos a poder ir seleccionando distintas instrucciones e ir construyendo el programa que ejecutará ese objeto. En la segunda pestaña, Disfraces, se muestran todas las apariencias que un objeto puede tener en cualquier momento de la ejecución del programa. Estas se pueden utilizar para múltiples propósitos como por ejemplo para generar la sensación de movimiento. Con el botón situado en la esquina inferior izquierda podemos agregar nuevos disfraces. Pudiendo incluso hacer uso de la cámara para que el disfraz sea la imagen tomada. Por último, tenemos la pestaña Sonidos. Es aquí donde vamos a poder introducir todos los sonidos que queramos que puedan ser tocados por nuestro objeto 1. Igualmente, Tal y como teníamos los disfraces, vamos a poder agregar nuevos objetos utilizando la librería, grabándolos directamente, seleccionando uno automáticamente o bien subiéndolo desde un archivo de audio de nuestra computadora. La programación de un objeto en Scratch es muy sencilla, tan solo deberemos seleccionarlo e irnos a la pestaña de código e ir arrastrando y encajando cada una de las instrucciones que queramos utilizar para ese objeto. Para ejecutarlas tan solo tendremos que hacer clic sobre ellas, veremos cómo se ilumina. Lo cual quiere decir que se están ejecutando. Pues bien, una vez habiéndonos familiarizado con la interfaz, estamos listos para empezar a utilizarla.